No sé, Pedro, Pedro, cantando, Pedro saca. Eh, mirando a la cámara, mirando a la cámara, venga ahí, eso, vale. vamos, a hacer cosas de este tipo, por ejemplo voy a decir, flexiones en el suelo, o por ejemplo voy a decir, tocaros las orejas, oh. cadera, rodillas, tal, vale, cosas de esas, yo voy a decir, cuando estemos, ahora vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer un pequeño ejemplo y el juego consiste en lo siguiente. Vais a estar haciendo algo de actividad física, hazlo lo que decidamos, y diré un color. ¿Hay alguien daltónico? Vale, si hay alguien daltónico es para que él colocara los tapones por orden y supiera cuáles son los rojos, verdes y azules. Y, hacer y, sí. y sí. la que te diga. La que entre rojo y, y, y verde. ¿vale? Entonces, la regla del juego es muy simple. Cuando diga el color, os acercáis y cogéis lo más rápidamente posible el tapón del color decía. ¿Vale? Y el que coja el tapón tiene derecho a coger el balón y darle al compañero un balón. Pero no se le dan patadas, se cogen con la mano. El ¡Silencio! que no ha cogido el balón, puede huir. Y el otro tiene que intentar darle. Pero... Por, por coger el tapón tienes un punto. ¿Vale? Por coger el tapón y darle al compañero dos puntos. Si cuando has cogido el balón y le vas a dar al compañero, él la coge, él se lleva los puntos. Sí. Dos puntos. Si, cuando yo voy a lanzar, estoy tan ansioso por darle que me voy detrás de él y paso los dos pies de la línea esa, los dos puntos son para bueno, Puedes o sea, pasar la línea con un pie. ¿Y si decido no lanzar? ¿Y si? Pues me quedan un punto. O sea, pero te va a tener todo lo mejor del juego, ¿eh? La dinarina de la ley. ¡Saltar! Ahí, vamos ahí, ¡Saltar! Venga, ¡Vamos! ¡Saltar! ¡A la línea negra! ¡Saltando! ¡Venga! ¡Así, venga! Pero con fuerza, venga, vamos! ¡Oye, que está ahí en segundo de carrera de actividad física! Que está de derecho, hombre! Que está en de derecho! ¡Eh, gente rojo! con oh, no. dos sí, sí, sí. Venga, vamos, una, dos, hay que bajar, una, dos, tres. Bien, María, qué me pasa, que no es como plancha, venga, una. Si ¿no? luego vemos ah, sangre por ellas, se las... sabemos que... de quién puede? Vamos <risa> eh... a ah, repasar sí, un poco de anatomía ¿no? Sentadilla por el... No, anatomía, venga, vamos eh, Nos tocamos los tobillos orejas, rodillas tobillos orejas rodillas cadera tobillos ojo, orejas tobillo, rodilla, oreja, tobillo, ojo, oreja, rodilla, cadera, tobillo, oreja, rodilla, cadera, blanco. Ah, no, está bien, está bien. Ahora sí, está ahora aquí. Venga, eh. Burpi, sé ¿Sí que a Burpi es lo que gusta. Burpi, Burpi, venga, vamos. Venga, vamos, Burpi. Venga, vamos. Hay que hacer fondo en el suelo, saltar, venga, más rápido. en el suelo y ese salto saltar es levantarse en el suelo no se pegado venga vamos bien ¡F! Juan, los dos puntos para ti. No puede coger la bola si no ha cogido el tapón. Ah, ah. Ha Cuando ha dicho el verde, ha dicho... Lo tengo yo. Vale, venga. Eh, jumpy. Mira, mira, venga, mira, Jumpy. Venga, mira, venga. Mira. Venga, vamos. El eh, amarillo, saltando! ¡Ay, vea, vamos! ¡Saltando, que saltáis muy poco! ¿Qué pasa? ¡Azul! Rodilla, cadera, tobillo, rodilla, ojo, oreja, tobillo, oreja, tobillo, cadera, rodilla, oreja, tobillo, bebe. <risa> Sentadilla, bueno, sentadilla, por yo, eh, eso, venga, vamos. Ahí, oye, por allí, que es que parece que alguno no ha bajado en su vida, bajando más, venga, bajando más, bajando más. Bajando más. A ver si da en la blanca.